Eta azkenik inés Oliveri Jauna. Retore Jauna, haien e, Jauna. Atzo esaten genuen biltzar honek aldaketarako une garrantzitsu bat markatzen duela. Euskal hizkuntza sistema cultura digital berrira egokituko duen bide bat asigara, gara, denon artean ibili behar duguna. Egun hauetan pauso gehiago eman dugu bide hori jorratzeko Eta pauso horiek pozgarriak eta itxaropentsuak izan direla esan dezakegu. Orantze azaldu duten ondorioak horixe baiestatzen digute eta. seguro nago oetansear egun hauetan zehar aurnarketa sakona egin duzuela informazio gizarte planteatzen dizkigun Han tenido la oportunidad de debatir sobre los diferentes enfoques y perspectivas sobre la forma más útil y eficaz de incorporar la educación digital al mundo educativo también han tenido la, la ocasión de conocer espe, eh, experiencias realmente innovadoras que se llevan a cabo tanto en la comunidad autónoma vasca como en otras comunidades y entornos diferentes este congreso ha permitido definir de forma más clara y precisa el nuevo papel que el profesor va a desempeñar en los próximos ...años del nuevo milenio, un papel más ajustado a los cambios que estamos viviendo. Espero que todo ello redunde en la mejora del sistema educativo tal como nos demanda la sociedad. Nuestra obligación como administración educativa es asumir los, restos, los retos que este Congreso nos ha planteado. Lo que yo les pido a ustedes es que afronten el reto de insertar en sus centros en las aulas de la educación digital, con el mismo entusiasmo e ilusión que han demostrado en este Congreso. Por todo ello, deseo expresar mi agradecimiento a todos y todas que han hecho posible este primer Congreso. En primer lugar, a todos ustedes, señoras y señores congresistas que nos han honrado con su presencia y participación. En segundo lugar, a todos los que habéis participado presentando vuestras ponencias, comunicaciones y mesas redondas. También a los que han prestado su esfuerzo en la organización del Congreso. Finalmente, a todas las autoridades que nos han honrado, que nos están honrando con su presencia. Millasker, Abrego de la hija Eta millasker, Eta es que mate a Deneis, Espero que todos y todas los que hayáis venido de fuera guardéis un buen recuerdo de nuestro pueblo. Sabed que siempre seréis bienvenidos cuando volváis a visitarnos. Pizarra, Amaitu e Queda clausurado este comercio.